¡Vamos a tener una genial navidad! Oh sí, pero claro. ¿Ven a ese extraño señor de la ventana del frente? Sí, pero no le doy tanta importancia. Sí, ya es algo... Um, rarito. ¡No para de mirarnos! Yo creo que algo está tramando. Sí, vámonos, no lo mire más. Mejor volvamos a la casa. ¿Cómo se atreven a salir a estas horas de la noche? Me los voy a comer sea como sea. ¡Qué deliciosa cena tuvimos! Y mañana el viejito Pacuera nos dará tus obsequios ¡Oh sí! ¡Pero por su pollo! Oye Aaron, ¿qué le pediste al viejo? ¿Una PC Gamer y tú? Jeje, <ríe> yo le pedí una Play 1 ¡Nena! ¿Tú qué pediste? No pedí la Paz Mundial Eso me parece un poco loco, jeje ¡Tú estás loco! ¿Yo? Pero si solo pedí equipo pirotécnico profesional ¿Y para qué quieres eso? ¿Te construirás una casa con petardos? ¡No! ¡Solo piénsenlo! ¡Tendríamos un negocio de petardos! ¡Seríamos ricos! Jeje <ríe> Eres un invertebrado ¿Ah sí? ¿Quieres pelear? ¿Sabes qué es lo que eres? Eres un semáforo No me digas semáforo, eso es una falta de respeto Ya, ah, no peleen Que este es el momento en que debemos estar más unidos Y demostrarnos nuestro de tomar mutuo Sí, justo por eso fue a la casa de Bernardo y le mandó como al toro así. Sí, no vale la pena pelear con un papanatas Sí, tienes razón, te veo muy señorito como para golpearme Lo no mejor será que vayamos a dormir antes que llegue el viejito pascuero. ¡Jojo! ¡Feliz Navidad! Eh, ahí va mi PC Gamer, ahí va mi PlayStation 1. Jojojo, Les traigo malas noticias, chicos. Se ha portado muy mal este año y tendrán que venir conmigo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Portado mal? ¿Cómo es eso de que nos portamos mal? Hemos sido muy buenos. Le he prestado mis juguetes a mis amigos. ¿Qué ayudo a los a cruzar la calle. Patraños, han sido muy malos este año. Tú provocaste una pelea callejera. <risa> sí, lo acepto. Creo que por culpa de Jimbo. <risa> he perdido mi obsequio. Tú dijiste que el completo es un sándwich. ¿Qué? Sí, lo mismo dije yo cuando supe lo que dijiste. Que qué? ¡Tú en el colegio le robas a los niños su dinero para el almuerzo! ¡Eso es mentira y lo sabes! ¡Ahí dice en la lista de niños malos! ¿Quieres ver la imbécila? Mmm, Jimbo, no creo que sea el viejo vacuero. ¡Tú le haces bromas telefónicas a las personas! ¡Es divertido y qué! ¡Es tan divertido que goza tu suicidio! ¡Pero eso es absurdo! ¿Quién se suicidaría por una simple broma telefónica? ¿Te suena de algo la broma que hiciste hace unos nueve meses? Bueno... Señora, ¿está su hijo el maricón? ¡Oígame! ¿Mi hijo no es ningún maricón? ¡Si sí, soy, amás! Ah, ¿te refieres a esa broma? Sí, la recuerdo. Sí, y esa pobre señora se mató por tu culpa. Tú golpeaste a tu pobre vecino Bernardo. Pero el otro día me pegó con una pala en la cabeza. ¡No mientas! Bernardo es una excelente persona, a diferencia de ti. Pero se me está amenazando con un bate de béisbol ahora mismo. Deja ya de mentir. Me das asco. Las personas como tú deberían sufrir la más abrumadora de las soledades. Qué raro. Yo tampoco creo que sea santa. No más pretextos. Yo soy el mismísimo Santa Cruz y viene a castigarnos a todos ustedes. Estos atreven a dudar de mí tendrán el peor castigo. Se llevarán sus horribles traseros conmigo al Polo Sur. ¡Alto! Dijiste Polo Sur. Eh, no. Dije Polo Norte. No sé por qué viste Polo Sur. Además no te lavas los oídos. Eres un asco de persona. Y además, Santa solo le trae carbón a los niños malos. Bueno, eh... Ah, qué rayos. Santa no está aquí. Yo soy el viejo del saco. Y me los voy a comer.